Hola amigos, quiero invitarlos a un taller sobre las tres megatendencias del marketing digital, esos tres elementos que son fundamentales hoy en día para cualquier negocio que quiera potenciar sus ventas por internet. Soy Felipe Zapata y esto será un evento de Academia Soft Seguros, donde además hablaremos sobre el impresionante caso de éxito de Lorena Erazo, una persona que ha logrado ventas mensuales por más de 20 millones de pesos creando estrategias poderosas por internet invirtiendo tan solo 200 mil pesos mensuales en anuncios con Facebook e Instagram. Ahí nos vemos.